Ay me siento chiquito al lado de estos cositos no dijeron nada pero me hacen mandar firulitos mira la bueno, rakche que, que a. Mira todo lo que puedo hacer dos vueltas Ya salgo por acá y mira Y nada, cero Ay, son de piedra Pensé que le iba a sacar un algo un movimiento de ojo Aunque sea, che No les entra una bala, eh